Cómo llegar a los confines de Minecraft? Bueno si esta es la primera vez que ves unos de mis vídeos pues venga a ponerte audífono. Hola hola sabandijas del demonio jajajaj tranquilos mazas de seres humanos, hoy les traigo un bandejazo de videasco. Este videazo es para llegar a los confines de tu trasero. No, no, no es broma les mostraré cómo llegar a los confines de Minecraft con la puerta dimensional. Pues bien, deja tu like para llegar a la meta de 666 like. Na, no. broma, deja tu like así que sin más preámbulos empecemos con motorero. Bueno, recordé que hace tiempo había hecho un video de esto mismo de Minecraft. Así que este video tenía que durar 12 minutos, pero recordé todo y ahora vamos con el video y con estas coordenadas que estoy poniendo justo ahora podremos llegar a los confines de la tierra eso estoy seguro claro a la tierra de minecraft no pero bueno pero bueno como puedes ver es muy fácil de poner estas coordenadas hazlo tú también y como puedes ver esta parte del video está acelerada para no perder ninguna parte interesante del video. bueno así que esperamos un rato y como podemos ver ya nos encontramos lo que son los confines minecraft la desventaja de esto es que no podemos ir a todas partes solo hacia adelante y hacia atrás hacia arriba y y hacia abajo bueno así que ahora vamos a dirigirnos hacia la parte abajo bien abajo pero bien bien abajo para que tú veas como también es realmente la parte de abajo y para aquellas personas que habían dicho de que Minecraft es infinito y no tiene fin pues si sí tiene fin y aquí podemos comprobar de que Minecraft si tiene fin a esta misma coordenada puede poner en el Minecraft de PC y te saldrá diferentes cosas quizás mucho mejor de la que tú ves justo ahora en pantalla pero igual por aquí te dejo un video para que tú veas que como es el de la computadora ok pero bueno pero bueno así es hasta acá vamos a dejar el vídeo no próximo adiós cuídate.